Mucha suerte y estamos listos para recibir el primer número. Es el 9, el 9, el segundo número. Es el 2, el 2, tercer número. Es el 2, repite el 2. El número ganador en el Pega 3 es el 9, 2, 2, el 922. Finalizamos mi gente con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. Y recibimos el primer número. Que es el 9. El 9. Segundo número. Es el 6. El 6. Tercer número. Es el 5. El 5. Último número en Pega 4 es el 5.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por San Juan, Mayagüez y San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360, continúa vigente advertencia de resaca fuerte y el llamado a la precaución. Mientras, reportan efectos del oleaje en Loíza y San Juan. Departamento de Salud deja sin efecto el uso obligatorio de las mascarillas en escuelas, transporte colectivo, farmacias y hogares de cuidado prolongado. Gobernador reitera que continúa la fiscalización a Luma. Coronados los campeones nacionales de tiro con arco. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, las fuertes marejadas al norte asociadas a los remanentes del huracán Earth y una perturbación en la alta atmósfera ya han tenido consecuencias muy significativas en los municipios de Loíza y San Juan, por lo que se exhorta a los ciudadanos a tener cautela en áreas costeras del Atlántico hasta este jueves próximo. Raúl Camilo Torres con los detalles. El fuerte oleaje que comenzó en altas horas de la noche de ayer y que se extenderá por los próximos tres días... ...tuvo en a la comunidad de las Parcelas Suárez, en Loíza y Villa Cristiana, ...lugares que frecuentemente sufren las consecuencias de erosión y aumento del nivel del mar... ...principalmente en la temporada de huracanes. El sonido del oleaje es bien alto, que muchos de los residentes pues, no pudieron dormir preocupados por el oleaje... ...que se escuchó a nivel de toda la costa del noreste de Puerto Rico... Una situación similar.